Recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 2091. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos de la fantástica y mucha suerte para todos. Durante mayo y junio recarga y compra paquetes en los puntos de venta de Supergiros a todos los operadores por montos iguales o superiores a cinco mil pesos. Participa por los sorteos semanales de smartphones, tablets y parlantes. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co. Se han detenido las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota, el número 0. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 2. 2022. 2022 es el número ganador de la noche de hoy, 7 de mayo del año 2023. Felicidades a quienes acaban de ganar con ese número.